Hoy nos encontramos en uno de los bancos de comida de la ciudad de Nueva York, llamado Metro World Child. En esta ciudad se han reportado que más de 350 mil personas han dejado la ciudad por falta de alimentos. Antes de la pandemia, ya se hablaba de esta crisis alimentaria que enfrentaría la ciudad. Tal vez la pandemia hizo que esta apareciera más rápidamente. En la conferencia anual de Food Bank for New York City, se había mencionado cómo la subida en los precios desde el 2018 habría impactado a personas que ganaban el mínimo y cómo estaría afectando entonces a estudiantes universitarios y a personas de la tercera edad. Las personas entran en desesperación, ya sea por conseguir alimentos o por ayuda moral, poniendo a las iglesias y a las organizaciones comunitarias como líderes de respuesta frente a esta crisis. Foodbank y City Harvest abastecen a cientos de estas organizaciones comunitarias e iglesias con comida que ellos distribuyen semanalmente a quienes más lo necesitan. Estas dos organizaciones, Foodbank y City Harvest, trabajan con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Food in America y la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, trayendo programas como The Emergency Food Assistance Program, conocido como TIFAP, Emergency Food Assistance Program, conocido como IFAP, y Hunger Prevention and Nutrition Assistance Program, conocido como HIPNAP. Todos estos programas están enfocados no solo en dar comida preparada y para cocinar, sino también para que las personas que lo necesitan puedan acceder a comida saludable. La inseguridad de comida no solamente habla de la gente que no puede acceder a comida, sino también quiere asegurarse que la comida que se provea tenga las vitaminas y nutrientes necesarios para nuestros cuerpos, ya que muchas de las personas que asisten a los bancos de comida no tienen acceso a alimentos nutritivos y que sean económicos. Obstan de hecho en muchas ocasiones por comer comida chatarra, pues aquí en esta ciudad es más barato comer en McDonald's que preparar en la casa una ensalada con pollo, arroz y plátanos. Entonces, los bancos de comida en general luchan por dos cosas que son muy importantes. La primera es que las personas tengan acceso a comida. Y la segunda es que esa comida sea saludable. Cuando se logra que esto suceda, cambian muchas cosas en la calidad de vida de una persona. Una de ellas es que su salud mejora y el dinero, en cambio, puede ser usado para pagar la renta y suplir otras necesidades. Todos estos esfuerzos han ayudado o están ayudando a que todas las personas que sufren de la inseguridad de comida puedan acceder a una mejor calidad de vida, pues no solamente le ayudan con sus alimentos, sino a suplir otras necesidades que también son muy importantes para ayudarlos a solucionar estos problemas de una manera integral.